Vamos, vamos, dance, dance, lance. Venga, les otro en fan, venía Dance. David, David. Venga, les sé la plaza, les sé la plaza, un tro eh, David, lance. Quit, Alfred, quit que David va a danzar, venga David, dance, dance. quit antes de la casa, de... venga, oh, voila, venga David, dance, vamos, bon, les enfada, dance, dance, ven, ven, se quibe dance.